Lógicamente puedes conseguir también una skin con cada vídeo que subimos al canal Así que chicos para poder conseguir la skin lo único que vais a tener que hacer son tres sencillos pasos muy sencillos En primer lugar suscríbete al canal, deja un buen like en el vídeo y comenta debajo en la sección de los comentarios cuál es tu ID de Epic Games una vez hecho todo esto, podrás elegir Cualquier skin de la tienda si eres el ganador Chicos, como ya sabéis, somos partner Oficial de Fortnite, así que chavales Si vais a la tienda del juego y os dirigís A apoyar a un creador, podéis introducir El código MISTERDENEOX Para apoyar al canal directamente Y apoyar a la Neox Army Así que chicos, realmente aprecio muchísimo Todos aquellos que confían en nosotros Y nos dan la oportunidad de aparecer en Su tienda de Fortnite, así que si Estás utilizando el código MISTERDENEOX Coméntalo debajo en la sección de los comentarios y te daré un corazón y un like a tu comentario Chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale Soy Mr. Deneox y os invito a que os pongáis cómodos porque esto se va a poner muy interesante En el vídeo de hoy chicos, tenemos algo realmente alucinante Y es que nos vamos a ir a ver a nuestro amigo Deadpool a su propia habitación secreta Así que dentro de la habitación de Deadpool vamos a estar descubriendo varios de sus secretos más ocultos Y aquellos que Fortnite no quiere Quiere que sepamos todos nosotros Pues aquí ha llegado el Tito Neox Para enseñaros... Todos los secretos más importantes acerca de Deadpool y cómo conseguir la skin. Así que chicos, no os olvidéis de suscribiros al canal si os interesa y de activar la campanita para no perderos ningún motherfucking vídeo. Vale, pues nos movemos hacia adentro de la habitación de Deadpool. Una vez metidos dentro de la habitación secreta de Deadpool y logramos introducirnos hacia adentro de ella, vais a estar viendo cómo podemos ver absolutamente todos los detalles de la habitación y a Además podemos encontrar todos los nuevos secretos que hayan metido desde las últimas actualizaciones dentro de esa habitación. Por ejemplo también tenemos el easter egg de las habitaciones de los agentes o de la habitación de Maya. Una vez dentro de esa habitación y hayamos logrado meternos como en primera persona por así decirlo de una manera un tanto secreta. Vais a poder ver cómo podemos observar diferentes vestimentas que ya han sido añadidas a la habitación pero Todavía no se pueden tener dentro del juego Así que chavales, nos hemos adelantado a todo el mundo Podemos ver cómo va a ser la vestimenta futura de Maya una vez se vayan desbloqueando todos los desafíos y todas las recompensas de Maya. Realmente se puede hacer de todo y se puede encontrar los mayores secretos haciendo este bug dentro del juego. Y la verdad es que es una auténtica locura todo lo que vamos a encontrar en este vídeo. Volvemos de nuevo a la habitación marrana de Deadpool. ¡Deadpool puerco! Y nos fijamos que desde la última actualización han metido diferentes cosas dentro de su propio cuarto o de su propia habitación o de su propia guarida como queráis llamarlo. De todas formas sigue estando asquerosa lógicamente en primer lugar nos vamos a fijar en que Deadpool ya está dentro de la habitación de nuevo, nos fijamos que Deadpool también le tiene miedo al coronavirus y ha ido a comprar al supermercado todo el motherfucking papel de baño que había y otros secretos que se esconden en esta habitación como por ejemplo los emotes que están dentro de la pared de corazones de Deadpool, el cartón de leche de Deadpool que se encuentra encima del meadero, ¿cómo lo llamáis vosotros a eso? ¿Quién sabe? Puede que lo que acabamos de ver sean cosas de la próxima semana de los desafíos de Deadpool Vale, pues ahora nos encontramos en la semana número 3 de los desafíos de Deadpool Recordadlo bien porque no os podéis perder ningún detalle Y quiero que veáis la evolución de la habitación desde esa semana hasta la de ahora Os acordáis que fue una temporada y fue una semana realmente muy muy chula Ya que veíamos a nuestro compañero Deadpool dentro de su guarida secreta jugando un videojuego en el ordenador. Y además, no solo eso, sino que parece que se estaba grabando algún tipo de vídeo. O quién sabe, puede que estuviera estremeando la partida en alguna plataforma Mirad esto, nuestro chico Deadpool se encontraba en Parque Placentero justo en ese momento <risa> Imaginaros que estáis justo en la partida de Deadpool, justo lo matáis Y no sabéis que habéis sido los protagonistas por un momento de Deadpool <risa> Es una auténtica locura Vale, pues ahora chicos, ya nos encontramos en la semana número 4 de los desafíos de Deadpool como bien podéis ver la katana ya ha sido clavada en lo que viene a ser el cristal de Deadpool y lo ha hecho añicos por completo Si os habéis fijado ha desaparecido la tubería que estaba justo delante de nuestra cámara actual y es que no sabemos dónde ha ido pero la tubería estaba ahí Una tubería que después de unas semanas vais a ver que va a volverse otra vez protagonista de esta habitación. Tiene pinta que en esta semana nuestro compañero Deadpool ha dejado el juego durante un pequeño periodo de descanso. Además parece que ha acabado bastante cabreado. Mirar esto, mirar cómo ha dejado la katana clavada en la pared. Creo que algún otaku... Ha sido el culpable de esto. Creo que realmente lo que ha sucedido es que alguien cayó en Parque Placentero junto a él, acabó muriendo y ya sabéis cómo ha acabado la historia. Mirar dónde acabó la cámara del 2.0. Mirar dónde acabó la cámara, eh, chavales. Mirad, la envió directamente a tomar por culo. Algo de lo que nos podemos dar cuenta rápido al ver todos estos cambios y al analizarlos un poquito más detalladamente es que Deadpool realmente es un poco niño rata. Es un poco niño rata porque se enfada a la mínima y además hace unos rage quits de la hostia. O sea, es un niño rata. Mirar dónde ha acabado la cámara, mirar dónde ha acabado el mando, mirar la katana dónde ha acabado. Ay, mama, también ha reventado la puerta del lavabo. Vamos a ver si encontramos algún cambio también más importante de los que hasta ahora hemos encontrado dentro de la habitación secreta. No creo que realmente nos estemos dejando nada importante ahora mismo. Pero fijaros en esta tubería de aquí que ahora sí se puede ver, va a ser una de las protagonistas de las próximas semanas dentro de los desafíos de Deadpool, ya que ahora os voy a enseñar el porqué muy pronto. Así que nos movemos directamente a la semana número 5 de los desafíos del Deadpool dentro del juego de Fortnite y nuestro querido amigo ya ha decidido volver al juego para volver a jugar otra vez a Fortnite dentro de su habitación. Todavía la cámara sigue detrás de él. No sabemos si realmente ha preferido coger ese ángulo para grabar porque puede todavía estar grabando. No lo sabemos. Uh, parece que ha matado a alguien. Ah, mirar esto, chavales. Está viendo mis vídeos. Así que tú también formas parte de la Neox mi hermano. Vale, perfecto, vamos a fijarnos ahora en las tuberías y a ver si ya están empezando a perder agua O alguna pista nos da alguna respuesta Sí, let's go, tenemos por aquí las primeras fallas de las tuberías Las cuales están empezando a perder agua poco a poco, gota a gota Y eso va a ser lo que haga que las tuberías acaben colapsando el agua Y acabe rompiéndose una de esas tuberías para que Deadpool deba arreglarla a su manera, por supuesto, pero hmm, tendrá que arreglarla. También podemos ver directamente el calendario de Deadpool y nunca habíamos visto el retrete desde este, este ángulo. Mirar esto, realmente ha reventado lo que es la puerta, vamos, es que la ha sacado hasta de las bisagras Vamos, creo que no creo que necesite nunca más una puerta dentro de este lugar, o sea, me extrañaría bastante. Yo, what the fuck? Nunca había visto a Deadpool de espaldas. ¿Habíais visto a Deadpool alguna vez de espaldas, chavales? Creo que soy el primer canal de los canales canalosos trayendo este contenido. Os quiero, realmente se ve bastante guay desde este ángulo Podrían haber cambiado lo que es el ángulo y ponernos desde aquí Creo que desde aquí ganaría más la habitación de Deadpool Y no parece tan sucia Hay algo que realmente me está volviendo un poco loco Porque ahí arriba había una katana clavada en la pared ¿Dónde ha ido esa katana? No lo sabemos Desde luego esa katana ha desaparecido por completo de la pared en la cual estaba clavada Ya que nuestro desafío era coger las katanas pero no sabemos a dónde van. No sabemos a dónde han ido las katanas. Vale, pues ahora ya nos encontramos en la semana número 6 de los desafíos de Deadpool. Y podéis ver cómo directamente la habitación ha evolucionado por su propio peso. Y poco a poco ha ido perdiendo el agua que ya os comentaba. Así que ahora va a ser Deadpool el que deba. Bro, así no vas a conseguir nada, hermano. No sé por qué, creo que... Podría estar sucediendo algo muy grave en esta habitación y quién sabe, puede que realmente acabe inundándose la habitación de Deadpool porque parece ser que no lo veo muy capacitado yo para poder cubrir esos agujeros de agua. Así que chavales, ahora ya nos encontramos dentro del juego online para enseñaros los secretos de esta temporada y además quiero que veáis algo que realmente quizás... No sabíais hasta ahora una entrada secreta para poder entrar a las catatumbas de Forna. Preparaos, porque os voy a enseñar cómo podéis entrar directamente. Así que si rompéis justo el suelo que estáis viendo en pantalla, ¡Tachán! Hay un secreto bajo el suelo que absolutamente nadie ha notificado de esto. Y lo hemos encontrado en la comunidad motherfucking americana. Así que, chavales, en España, muy poca gente o en la comunidad hispanohablante conoce. Este secreto casi nadie Así que chavales, si queréis fardar un poquito con vuestros coleguis, Podéis compartir este vídeo con ellos Para para demostrarles que estáis a la última de Fortnite Y ellos no, hermano Y esto se trata de una de las bases más importantes De la compañía de Espectro contra Sombra Y quién sabe, puede que al final acabe sucediendo algo muy importante Justo aquí en esta base secreta que nadie conoce dentro del juego Lógicamente esto va a tener algo que ver 100% seguro y además confirmadísimo por el Tito Neox Con la historia del tiempo del juego de esta motherfucking temporada Pensar que cuando hemos descubierto esto y nadie lo sabía Realmente nos hemos dado cuenta de que los planes de espectro contra sombra van a tener... Una letalidad dentro de la isla que al final de esta temporada va a quedar totalmente reflejado en la isla Así que el panel control de bases, de operaciones, el principal de la, de la compañía de sombra Está justo aquí chavales, está justo en esta ubicación que os acabo de mostrar Ya sé que cuando entramos en una partida online nos deja muy poco tiempo de margen para poder investigar la isla del respawn, pero esto si vais a comprobarlo vais a ver cómo es totalmente cierto y procurar que no os vean vuestros enemigos. Porque si os ven, todo el mundo va a descubrir este secreto. Y seguro que no queréis eso. Así que, chavales, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, quiero que lo compartáis con al menos un amigo vuestro. Dejéis un buen like, 100% seguro. Y os suscribáis al canal si todavía no formáis parte de la Neox Army. Así que, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos. Un besito a todos y... ¡Chao!